se contamos en Estepona y estamos además en pleno centro de Estepona y en primerísima línea tenemos ahí el mar que nos despista, nada más que queremos mirar el mar. Este es un apartamento precioso, cada acondicionado de la forma más lujosa que podemos ver con todo, los muebles, cocina, todo equipado solamente para vivir, para habitarlo. Es una vallavilla, vamos a hablar con el señor Michel que es el promotor. ¿no? Sí, buenos ¿No? días, ¿no? bienvenidos. Gracias. Mm -hmm aquí. Sí. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha, sido, cómo ha surgido este proyecto, eh, es que es lo más demandado vivir en el centro, no tener que coger el coche y vivir aquí en Estepona. En el de la sí, eso fue una, una oportunidad poder comprar los dos últimos, uh, las dos últimas plantas de, de este edificio que está en el, en el centro de Estepona, pero en primera línea, y para hacer dos, dos apartamentos de, de lujo. ¿eh? Una quinta planta, eh, la, con la cual estamos ahora en este momento, y la sexta planta que es un ático ¿eh? con un solarium y un jacuzzi grande bueno y efectivamente hay una un, un, una gente que busca este tipo de, de apartamento para estar, tener todas las comunidades aquí a, a, pie, de, a pie de casa ¿eh? y sin haber sin, que, que coger un coche para para ir a, a hacer compras o para o todo lo que uno necesita eh, que sea en farmacia médico eh, eh, banco, La verdad ¿no? sí. es que hoy por hoy yo según he hablado con otro sector inmobiliario, que es el lujo lo que se está demandando, las personas están invirtiendo en cosas lujosas, en propiedades pues como de estas características, ¿no? Es por eso su visión de la derecha este rotomito. Sí, creo, sí, hay una clientela que, que, que viene de, de, de Marbella quizás eh, que, y que prefiere estar en Estepona porque es más tranquilo, que quizás um, um, el centro de Estepona también está de una maravilla, perfectamente renovado y, y Estepona sí se ha convertido en un, en un lugar um, muy buscado para, por, por este tipo de, de clientes um, extranjeros que son escandinavos, que pueden ser alemanes, belgas, franceses. Pues vamos a un poco de este apartamento que que no encontramos y también si quiere el del ático para ver eh, cuántos metros tiene, cómo, cómo se ha acondicionado. Este apartamento tiene 260 metros, ¿eh? es bastante grande, con tres habitaciones y, y tres baños ¿eh? y, y una terraza de 25 metros ¿eh? eh, frente al mar, ¿eh? como pueden ver, eh, y está totalmente acondicionado con una cocina totalmente equipada y to y también he hemos eh, escogido amue amueblarlo y decorarlo totalmente ¿eh? para que la gente que, eh, que lo, lo pueda ver en sus condiciones para para vivir la ¿eh? gente que una persona una familia una pareja interesado para este apartamento lo puede puede vivir mañana en el apartamento si quieren está listo para vivir la verdad es que se siente que hay uno muy a gusto tenéis tres dormitorios pero bueno fijaros la cocina que es una isla ¿Sí? y que bueno se ve muy cómodo también ¿no? para hacer una vida cómoda aquí. ¿no? Sí, sí, es, es un apartamento que, que se puede hacer una, la vida aquí, se puede vivir al año aquí si uno lo quiere, no es solo un apartamento de para ver, veranear, es un, verdaderamente un apartamento para, para vivir. Y tenemos también, vivimos en el centro y tal, creo que habéis pensado en todo y también contáis con aparcamiento para la persona que quiera comprarlo con su parque. Sí, sí, tiene un aparcamiento aquí justo abajo, ¿eh? puede, si una persona lo desea comprar un segundo aparcamiento porque a veces eh, esta, este tipo de familia tiene dos coches, entonces sí se puede eh, comprar un segundo aparta, un aparcamiento eh, entonces tiene todas las, las, las comunidades eh, verdaderamente aquí. Eh. Sí, es una maravilla, enhorabuena eh, bueno, no sé si preguntarle el precio El precio de... Sí, pues actual tal, tal como está aquí amueblado y decorado, un millón novecientos cincuenta, entonces, mil claro, o sea que Para recibir la llave y ya instalarse, y instalarse sin tener que preocupar de nada. Y disfrutarlo, ¿no? sí, perfectamente. Bueno, enhorabuena, muchas gracias por Mucha, atender. Muchas gracias, muchas gracias.